Hola. Hola. Yo soy Amaya. Yo soy Lore. Soy Ibrahim. Yo, Arancha. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Muy nerviosa. Sí, bueno, voy todos los días al gimnasio. Va gimnasio, ahora amamos Baturte. turte. Siempre he leído mucho, pero cada vez leo más. En sí no soy tanto de leer. Yo de la Real. Real Madrid. O sea, me alimento porque tengo que sobrevivir, pero vamos. Yo soy peruana. <risa> tengo como una tradición culinaria muy grande en mi espalda. Eh, me encantaría también tener perro, pero en la religión musulmana no, no se puede tener dentro de casa perro que veo por la calle, perro que quiero adoptar. <risa> me dedico a hacer ganchillo. Siempre pinchaba mi dedo y eso, y entonces ya lo dejé de... <risa> lo dejé de practicar. <risa> Una cosa que se llama de falta conocimiento del medio. Me gustan mucho las baladas de escorpiones. Escorpiones, no me suena. No. no. Por la cara que ha puesto, no. Es la canción de Está guay. Aparte es como para saltar y estar con tus amigos. Sí, yo leo mucho. Asco ido a y de toda la jubilación y Asco. Hago Tai Chi y natación. A mí me gusta la natación. Pues, sé hablar inglés? Sí, me interesa mucho. Eh, estoy aprendiendo griego. Oh, Mila Selinica. Ne, ¿Ticaniz? Hablo árabe, hablo catalán, y euskera zitza Campo Tarra de Norba y euskera zitza egiten ilusioa y poza ematen ditez. Pues la amistad. Voy a la galera Para mí, amistad es compartir. Es contar con una persona. Pasar bien, ir a hacer planes, todo eso. Confianza piscaba batizatea. Como un sentimiento muy... es como que muy hermoso, ¿sabes? Porque al estar tan lejos de mi familia, es como esa familia que tú eliges. Yo creo que se puede vivir sin amigos, pero no sé qué tan divertido es. Amistad es saber que nunca estás solo. Saber que siempre hay alguien ahí. Ahora aprovechamos y nos tomamos un cafecito, vale. ¿Eh? Vamos, ¿eh? Vamos a tomar algo.